Hola, ¿tienes un minuto? Guillem te va a contar en este post la nueva herramienta que acabo de lanzar, digitalselling.es. Espero que te guste. Has oído a Alex López, eh, el creador del de Digital Selling Index, un índice de nueva creación que nos propone, y además gratuito, que podéis encontrar en su web, digitalselling.es, y que... Uh, es un recorrido por siete aspectos que al final redundan en una mayor capacidad nuestra para, para potenciar nuestra marca, para proyectar nuestra marca personal, eh, mejorar nuestra habilidad de networking y finalmente convertir ese networking en ventas. Um, el índice consiste en siete partes, que en el post os las explico cada una de ellas y también os explico cómo mejorarlas, cómo mejorar la digitalización, cómo mejorar la escucha activa, cómo mejorar la parte de publicación de contenidos para que al final esa marca quede reforzada. Y ahora os dejo eh, desde el parque de la eh, Torre Roja de Vila de Cans.